todos guapísimos chao me voy a suicidar la ch ¡Tú que es la chava! ¡Tú que quieres que haga! <risa> Al algunos centímetros más tarde es hora de dormir.